Qué gusto volver a vernos. Iniciemos esta asesoría revisando lo referente a There is, There are, How Much y How Many. Pasemos a la lámina de PowerPoint y en la primera lámina podemos observar There is y There are. ¿Qué significa There is y There are? A ver. Bien, tenemos There is, que lo podemos, there is o There are que lo podemos utilizar tanto en oraciones afirmativas, negativas o preguntas. Para revisar el uso del There is o el There are continuemos con la siguiente lámina we use there is and there are to say that something exists la diferencia entre el there is y el there are es que el there is lo utilizamos para expresar oraciones singulares y el there are lo utilizamos para el plural miremos algunos ejemplos there is one table in the classroom, there are three chairs in the classroom there is a spider in the bath there are many people at the bus es muy sencillo utilizar el there is y el there are. Simplemente los utilizamos para expresar que tenemos o que hay algo. Podemos utilizarlos en oraciones afirmativas escribiendo there is más el sujeto al que nos queremos referir. Siempre esto tiene que ser algo en singular más un complemento. Podemos, podemos utilizar el there are de igual manera más un sujeto pero este debe ser en plural o una cosa que queremos expresar más un complemento por ejemplo tenemos al algún ejemplo podemos decir there is cierto veamos el ejemplo y como les decía es bastante sencillo there is an orange in the table para hacer esta oración negativa es muy sencillo simplemente como estamos trabajando con el verbo be lo que vamos a hacer es agregar la expresión not o en su defecto vamos a utilizar con una contracción después del verbo be veamos cómo podemos convertir una oración afirmativa en una oración negativa sí es bastante sencillo podemos utilizar lo que es el isn't o podemos utilizar is not cualquiera de las dos expresiones son válidas para poder expresar una oración en negativa ¿Sí? para el deraren también es bastante sencillo pongamos un ejemplo tenemos ahí un ejemplo there aren't banks in the city de igual manera utilizamos la palabra not o la expresión not y podemos decir aren't o are not nos da igual claro que en un inglés formal si queremos utilizar este tipo de expresiones lo haremos sin contracciones como con todos los tiempos o estructuras gramaticales pues bien como pueden darse cuenta es bastante sencillo estructurar una oración con there is o there are que significa haber bien hay algo importante que recalcar que lo tenemos al final de la lámina y que dice there is and con there is lo utilizamos con un contable or and contable noun podemos utilizar con los dos tipos de nombres con nombres contables o con nombres no contables en cambio el there are lo podemos utilizar solo con nombres ya contables. Como ya hemos visto en alguna presentación anterior, los nombres contables no los podemos utilizar en plural, es por ello que al derar solo lo podemos utilizar con nombres contables. Entonces, esto es bastante importante dentro de esta temática que conozcamos con qué tipo de nombres podemos utilizar el deris y el derar entonces para concluir esto decimos there is lo utilizamos con nombres contables y no contables y el derar lo utilizamos solo con nombres no contables bien ya hemos visto la estructura gramatical de el there is y el derar con oraciones negativas pues las positivas las afirmativas las tienen en los ejemplos pero también podemos hacer preguntas con este esta estructura gramatical que es, es bastante sencilla porque como estamos utilizando el verbo be no necesitamos de ningún de ningún auxiliar entonces se nos hace sencillo porque trabajamos con el mismo verbo be para hacer las oraciones las preguntas en este caso veamos algunos ejemplos simplemente para hacer la oración la pregunta para hacer una oración en pregunta qué es lo que hacemos anteponemos el is el verbo be o el are dependiendo del eco que queramos preguntar la palabra there yeah. y como decimos con el con el there is podemos usar un nombre contable o no contable is there any apple in the y hacemos la pregunta ¿ya? Are there any rice at home? Sí, Lo utilizamos con nombres, sorry no, no, no lo utilizamos aquí con rice porque rice es un nombre no contable. Are there any oranges in the freezer ¿Sí? entonces utilizamos un nombre puede ser con el is puede ser contable como puede ser no contable Mientras con el there are solo lo utilizamos con nombre contables porque los podemos pluralizar. Y como podemos darnos cuenta la estructura es bastante sencilla. Simplemente a una oración hemos antepuesto el verbo be, luego la palabra there y luego un complemento o lo que queramos conocer si hay o no hay. Y en este tipo de preguntas solo vamos a poder responder yes there is o no there are. De esta manera, yes, there is, dependiendo, o oh yes, there are, there are o oh no, there are o oh no, there aren't. ¿Sí? podemos utilizar cualquiera de las dos respuestas simplemente estamos diciendo si hay o no hay algo ¿Sí? continuemos ahora vamos a ver lo que es how much y how many how much y how many nos ayudan a conocer qué cantidad de alguna cosa tenemos o poseemos o hay en algún, en algún lugar por ejemplo tenemos how many birds are there how much money is there, how many dolphins are there y por qué lo, lo estudiamos how much how many junto con deris o con derar ¿Por qué? porque el deris o el derar nos van a ayudar a responder las preguntas en este caso el derar porque estamos preguntando cuánto hay de algo bueno dependiendo de la pregunta y dependiendo de la respuesta pues tendremos eh, how many dolphins are there podemos decir eh, there are eh, One, one Dolphin, pero es el ejemplo. O sea, dependiendo de lo que queramos responder, utilizamos el deris o utilizamos el derar. Pues bien, hay algo interesante dentro del how much y del how many. Utilizamos este tipo de preguntas para, de manera diferente, ya sea para nombres contables y nombres no contables. Entonces, es importante aclarar que el how many lo utilizamos para nombres count nouns para nombres contables count nouns mientras que el how much siempre lo vamos a utilizar para non count nouns o un nouns son dos expresiones que se utilizan para los nombres no contables tenemos algunos ejemplos aquí veamos otros dice how many pencils are there how many books are there how much milk is there tomemos en cuenta algo cuando revisamos estos ejemplos lo que podemos darnos cuenta es que cuando utilizamos el how many siempre vamos a utilizar un nombre contable en su forma plural ¿Sí? podemos darnos cuenta aquí mientras que cuando utilizamos el how much utilizamos un nombre no contable y no se puede pluralizar ¿sí? pero al dar la respuesta tenemos que necesitamos contabilizar y es por ello que por ejemplo aquí en cecilia cuando utilizamos el how many, how many books are there? there are three books estamos diciendo exactamente cuánto hay estamos utilizando un nombre contable. Mientras que cuando utilizamos el how much necesitamos, oh, estamos utilizando un nombre no contable, ¿verdad? How much milk is there? Pero me están preguntando una cantidad y necesito cuantificarlo. Y es por eso que vamos a utilizar los quantifiers que ya los habíamos estudiado anteriormente. Entonces, there are four liters of milk. Aquí está, no estamos contabilizando el líquido en sí, sino las botellas de leche que hay. Sí, the bottles of the liters, en este caso son los litros de leche que hay. Entonces por ello que tenemos que tomar en cuenta how many con nombres no contables, con nombres contables, pero pluralizados. En cambio how much es con nombres no contables que no se pluralizan, pero al dar la respuesta tengo que cuantificar lo que me están preguntando. ¿Sí? Entonces, para concluir este tema, tenemos how many, lo utilizamos con nombres contables y how much, lo utilizamos con nombres no contables. Regresando a la estructura anterior, podemos darnos cuenta que el how much y el how many los utilizamos para conocer qué cantidad de alguna cosa tenemos o poseemos o necesitamos. Muchas gracias por su atención.